Hola, bienvenidos a este video tutorial. En esta ocasión explicaremos de forma fácil cómo comprobar la integridad de nuestro disco duro. El disco duro es un dispositivo de almacenamiento masivo. En él se contienen los datos tanto de nuestro sistema operativo como de los usuarios. Este puede fallar por diferentes factores por eh, el uso o por altos o bajos en los voltajes lo que provoca o puede provocar pérdidas en los datos para comprobar nuestra unidad de disco duro utilizaremos una herramienta de windows que se llama CHKdsk. los pasos son los siguientes Damos clic en el botón de Windows y luego en el cuadro de búsqueda escribimos CMD. Aparecerá la ventana de editor de comandos de Windows. Con clic derecho vamos a seleccionar la opción ejecutar como administrador. El sistema nos pedirá autorización para Iniciar la aplicación en modo administrador. Debemos dar clic en la opción sí. De esta forma hemos invocado la utilidad de CMD en modo administrador. Nos ubicaremos en la raíz del sistema con la opción cd -SLAT. y aplicaremos el siguiente comando chk e dsk indicando la unidad o volumen a comprobar que puede ser c o d en este caso aplicaremos una comprobación a la unidad de disco C para lo cual escribiremos C 2 puntos para que la comprobación sea efectiva indicaremos el modificador R que nos permite hacer una comprobación de los errores y que el sistema automáticamente repare el error de disco aceptamos esta instrucción con la tecla ENTER el sistema nos dice que la comprobación se va a aplicar en el próximo reinicio del, del, del sistema para lo cual contestamos sí Cerramos esta ventana y en nuestro próximo inicio Windows realizará una comprobación a nuestra unidad de disco principal. En este momento está iniciando Windows. y la comprobación del disco se aplicará antes del inicio del sistema con esta utilidad pretendemos analizar la estructura del disco duro y comprobar si existen sectores o registros del disco dañados. Esperamos a que termine y al finalizar la utilidad nos entregará un informe detallado de las fallas o comprobaciones realizadas. Con la opción seleccionada, el sistema comprobará automáticamente la unidad de disco. Si encuentra algún problema, esta unidad será reparada automáticamente. Luego de esto, el sistema iniciará normalmente.